El de ayer. Sí, yo creo que está grabando, ¿no? ¿eh? A ver. Sí. <risa> ¿Vosotros os creéis, creéis el... lo que el... dice el... El, telediario? el telediario? No, no. No, no. ¿Eh? El telediario está manipulado. ¿No? Los telediarios sí. están manipulados. Sí, no? ¿eh? ¿Qué? Comprados. Comprada. ¿Están manipulados? <risa> eh... Y en eso estamos de acuerdo los informativos y la televisión están manipulados, la información de televisión está manipulada, pero los libros de texto del colegio están manipulados, sí o no, sí, claro, o sea, el telediario se manipula de un día para otro a toda hostia, sabes, tienes que manipular las cosas que han salido hoy, las tienes que manipular para ponerlas en el telediario hoy, pero lo que sale en un libro de texto del colegio, han podido manipularlo durante días, semanas, años, décadas y ¿sí? siglos. Eso está ultra requete, mega, ultra, super, mega, ultra, super manipulado. Eso está super manipulado. ¿Para qué? ¿Para qué pueden haber manipulado los libros de texto del corazón? ¿Cuál es la intención de la manipulación? ¿Eh? Pues hombre, por lógica, si lo que hace que el colegio es entrenar a los niños para que se adapten al sistema de mercado y se conviertan en esclavos, trabajadores, de 8 horas al día, 5 días a la semana, ¡Con sucio dinero. su dinero? La manipulación para... Vamos a ver. Yo personalmente creo que el dueño del mundo es Evelyn Rocha. ¿Sabéis quién es? Evelyn Rocha. Este es el jefe este es de la familia Rocha. La familia Rocha son unos banqueros de hace cientos de años, que llevan cientos, son una familia de banqueros de hace 200 o 700 años que vienen, se han hecho con la exclusiva con otros socios como los robertseles pero tienen la exclusiva de atención a esto fabricar el dinero ellos hacen los dólares son los fundadores de la reserva federal americana y hacen dólares los hacen ellos y luego se lo prestan a los gobiernos por intereses se lo prestan a los gobiernos de Estados Unidos por intereses entonces ellos fabrican el dinero ellos no, no quieren dinero los no, fabrican, Ellos que quieren quieren que ese millones de personas se metan en el juego del mercado. El sistema de mercado. El monopolio. Que jueguen al monopolio en posición de minuto. Ellos quieren 6.000 millones de mindundis. Si no fueran mindundis, no podrían controlarlas. Entonces, la primera cosa que yo haría si fuera Roche y quisiera manipular el cerebro de millones de niños, es convencerles de que son una mierda, de que no pintan nada y de que no son importantes. En ese sentido, la ciencia ha hecho una propuesta magnífica, que es el Big el Big Papa. Yo le pregunto mucho a la gente, ¿tú qué crees? ¿En el Dios o en el Big Papa? ¿Tú crees en Dios o en el Big Papa? ¿Eh? Soy más científica. ¿Crees en el Big Por ahora es una teoría, hasta que no venga otra... Claro, es una teoría, ni no siquiera es la verdad. Pero, ¿tú crees en el Big Papa o en Dios? Claro. En los dos, En los dos, ¿no? Claro, es que Dios es una marca. Que ha sido muy malversada por la religión católica. Y tú dices, hombre, ¿me tengo que creer el Big Bang o un señor con un triángulo en la cabeza? Muy y dices, pues bueno, me creo lo del Big Bang. El, triángulo, el, triángulo. El, el Dios, el Dios que nos vende el Antiguo Testamento y tal, es menos creíble que el Big Bang porque el Big Bang parece que lo han estudiado y no tienen intereses personales. Es una cosa de científicos, que son todos muy honrados y éticos, y se le ven su vida por la ciencia, y hacen la teoría del Big Bang, que en realidad es un cuento infantil. Es un cuento para niños como los Reyes Magos. El cuento de los Reyes Magos trae regalos, regalos los Reyes Magos pareces una huelpañita <risa> hombre, alguna te han traído regalos los reyes magos ¿no? los reyes magos no, los padres, coño bueno. <risa> qué reyes magos si no existen, que me estás contando <risa> pero, pero te han hablado de que los reyes magos van a traer regalos y te han traído regalos, o sea que de alguna manera han cumplido el cuento de los reyes magos hay testigos que pueden decir que han cumplido los reyes magos pero el cuento del Big Bang es flipante el cuento del big bang es una lentecita muy pequeñita, muy pequeñita, muy pequeñita que explota y de ahí salen galaxias, soles, agujeros negros, mmm, planetas, mmm, Saturno, tu padre, tu madre, tu madre Neberés, todo sale de una lentecita que explotó. Son dos sustancias que chocaron y convulsionaron. Bueno, pero vale, pues dos lentecitas que chocaron y de ahí sale todo, sale todo. Sale todo y con fórmulas matemáticas y físicas, la ciencia explica por qué puede pasar eso, ¿no? ¿Por qué puede pasar eso? ¿De una lentecita que flota sale todo? Es un poco flipante, ¿no? ¿No me lo de los Reyes más creíble. Pues todo sale de una lentecita y todo sucede según las fórmulas físicas y matemáticas de relevantes científicos desconocidos, porque no dan la cara, en la mayoría, la mayoría no dan la cara. ¿Qué ¿Cómo que no dan la cara? da la cara? ¿Quién da la cara? <risa> ¿Cómo que no da la cara los Un, dos, tres les dos, otra vez, nombre de científicos no, no, no, Margarita Salas. ¿No? Uno, uno, uno. uno, ¿Tú sabes quién es Margarita Salas? Yo no, no, no. sabes quién es Margarita Salas? ¿En serio? La reunión, la... Buah, fin, me parece genial. ¿Una científica? ¿Una claro. científica? ¿Una científica? Sí. Maricurí Paripurí, pero digo contemporáneo, nada, pero hayan Palma. Nada, que no hayan Palma. hayan Palma. El único que había era que se y ya Palma. ahora. ¿No? Luego está el gato de Rodinger, pero, pero el gato de Rodinger es famoso el gato, él no. La explicación del Big Bang, con todas las fórmulas matemáticas y físicas, es que todo sale de la lentejita fundamentalmente por puta casualidad. Es una casualidad. Es una casualidad. ¿Es una casualidad? Tú eres una casualidad. Y tú también. Yo no. Siento no no, que una casualidad. Sí, pero si creéis en la ciencia, creéis que sois una casualidad. No creo. Y además, el Big Bang establece que tú, atento a eso, eres una partícula infinitamente, infinitesimalmente insignificante en una pelota muy grande que es la plan el planeta, pero que también es infinitamente insignificante en un universo infinitamente grande que cada vez es más grande porque está en expansión y cada vez es más grande, por lo tanto tú cada vez serás más pequeñita. ¿Y ¿Tú sabes de qué está hecho? ¿El que de microorganismos tú también eres gigante todo lo que hay dentro de ti a la vez está hecho de cosas muy pequeñitas muy pequeñitas muy pequeñitas y más pequeñitas eso es así que eso es ¿tú me estás bien pero pero, eh, pero, pero, pero pero yo te veo yo te veo aquí bastante gigante la la insignificante... La ciencia le cuenta un, un cuento a los niños cuando son pequeños en los libros de texto del colegio. Te cuentan un cuento en el que te cuentan que tú eres infinitamente insignificante y cada vez vas a ser más insignificante. No pintas nada. Esta es la idea que te ofrece la ciencia para que tú te posiciones. ¿En dónde estoy? ¿De qué va la, el mundo? Pues tú no eres nada. Es la primera idea. ...segunda idea... ...Vas... Es, ...es un regalo que te no hace la ciencia... ...los reyes magos te han regalado cosas... ...y la ciencia te regala la idea de que no pintas nada... ...eres muy pequeño... ...pero además... ...está montada una pelota... ...que gira a 1670 kilómetros por hora... ...según las cifras oficiales... ...una pelota gigante... ...que gira sobre su propia a ...1670 kilómetros... ...y luego alrededor del sol... ...hace unos cuantos mil kilómetros... ...una pelota loca que va dando vueltas por el espacio infinito... ...a toda hostia... Y tú vas montado en esa pelota. ¿Y dónde va la pelota? A ningún lado. No establece a dónde va la pelota. La pelota está dando vueltas por ahí y no, nadie dice a dónde va. Por lo tanto, tu vida y tu vida no tienen sentido porque estás montada en una pelota que no va a ningún lado nos roban el sentido de la vida la ciencia le hace un regalo a todos los niños cuando son pequeños y les cuenta el cuento de que son infinitamente insignificantes y su vida no tiene sentido No vaya mierda, ¿eh? ahí dicen que la tierra es plana claro, claro pero no vamos a eso eh, y hay un y hay un tercer regalo de la ciencia a todos los niños, el regalo de hacerles creer que la Tierra gira alrededor del Sol. Ellos los siete los de ellos ven de el Sol. Perdón. No puedo Tú ves el sol que sale por ahí, se mete por allí, tú ves que el sol se mueve, todo el mundo ve que el sol se mueve, todo el que quiera ver el sol puede ver que se mueve, todos los habitantes del planeta pueden comprobarlo cuando esté el sol, todos los habitantes de civilizaciones anteriores han podido comprobarlo, todos han visto que el sol se mueve, pero llega la ciencia y dice que no. Nos movemos nosotros alrededor del sol. Nos han descentrado. Ya no estamos en el centro, el centro está a tomar por culo. Y entonces, de alguna manera, hace que te pienses que lo natural es dar vueltas alrededor de un sol, de un político, de un cantante, de un famoso, de un jefe, de algo externo, porque el centro no está en ti, porque tú estás en una pelota que no está centrada tampoco, ni siquiera está centrada. Y además con esto te han regalado... Una cosa que va más allá de cualquier otra religión. Que, la, la fe en Dios es que tú, que tú ves Dios, no ves a Dios, pero crees que existe. Es una, no, no, no, esa es la no, no, fe. Pero la ciencia no, es que ha, ha conseguido algo más. Tú ves que el sol se mueve, pero crees lo contrario de lo que ves. <risa> Han conseguido hacernos creer lo contrario de lo que vemos. Yo le pregunté a mi amigo chico analista, digo, cuando tú ves y crees una cosa. No, cuando tú ves y sientes una cosa, pero crees la contraria, ¿cómo se llama eso? Eso se llama delirio. La ciencia regala a todos los niños cuando son muy pequeñitos un delirio. El delirio de hacerles creer de lo que ve siente que la tierra está quieta y que el sol se mueve no es verdad. Es verdad lo que dice la ciencia, desde un punto de vista, literal y metafóricamente, extraterrestre. Solo puede verse que la Tierra se mueve alrededor del Sol si estás fuera de la Tierra. ¿Y quién ha estado fuera de la Tierra? ¿Diez actornautas? Los, los que la lo llaman a los astronautas astronautas. Creen que todo es mentira. Y yo creo que también. ¿Galileo vio que la Tierra se movía alrededor del Sol con un telescopio? ¿El primer telescopio? ¿Un telescopio que no tiene los aumentos de un telescopio que pillas ahora en el chino? ¿Con eso yo que nos movíamos nosotros alrededor del Sol? ¡No! Con un telescopio no puedes ver eso. Lo que vio fue que Venus daba vueltas alrededor del Sol y dedujo que la Tierra también. Pero no pudo ver eso con un telescopio. No lo puede ver con ojos como lo va a ver con uno. ¿Me estás contando nadie ha visto ese punto de vista el punto de vista científico es un punto de vista extraterrestre y es un punto de delirio pero claro han convencido a los niños desde que son pequeños de que son infinitamente insignificantes no pintan nada su vida no tiene sentido dios no existe no vamos a ningún lado y estamos descentrados y tenemos que correr porque esto va girando a 1.670 kilómetros por hora y lo natural es correr y, correr y correr y correr y correr y correr y si corres no piensas y no tomas decisiones acerca pues han tenido siglos para montar esa película que desconecta a toda la población de la mística y la magia si ya no creo lo que veo, no tengo crédito en mí, no creo en mi punto de vista, creo en un punto de vista externo de la ciencia más que en mí. Ya no me creo a mí mismo. Y entonces pierdes todos los poderes más que naturalmente tenemos. Pues Os estoy ocurriendo ya. Pero no es un monólogo, ¿no? Sí, está hablando yo solo por rato.